Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un nuevo video. Y bueno, les voy a informar algo que fue un bombazo. Y creo que es verdad, ¿vale? Que la 2.1 probablemente, probablemente esté en revisión. Sí, señores, como lo están escuchando en estos momentos, ¿vale? Entonces, lo que en un video, abajo en la descripción les voy a dejar un video. Bueno, quiero hacer este video rapidito porque es que tengo un sueño de mierda y es increíble, ¿vale? Eh, así que quiero hacerlo rapidito, así que abajo en la descripción te dan un video para no recortar los imágenes y poner el video, sino que abajo te dan el link para ver ese video. Bueno, les voy a decir básicamente el resumen de todo el video que les dejo en la descripción para que lo vean, ¿vale? Y dice así, que se supone que la 2.1 saldrá en 3 o 2 días y la 2.1.1 actualización de BookFix, salda antes del 23 o del 30 eso qué quiere decir que la 2.1 puede salir este fin de semana o la semana que viene no pasa de la semana que viene o sea si me ven así hablando un poquito cojo es que tengo un sueño de, de puta madre que ni siquiera se creen chicos así que si sí, la 2.1 puede salir o este fin de semana o eh, la otra semana no pasa de la otra semana vale chicos no pasa de la otra semana la 2.1 y ya si salen books eh, los books he eh, roto creo que puede actualizarlos eh, antes del 23 o del 30 si no no va a poder quitar esos books vale y sí que la otra cosa que les quería decir es que voy a hacer un directazo todo épico por la noche, así que espero que estén ahí, todo guapo ahí, que estén ahí. Así que, ya saben, no se les olvide que voy a hacer un directazo, todo guapo. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Ya saben, la 2.1 puede salir la otra semana. Confirmado también por guitarra.